hola gente espero que la estén pasando muy pero muy bien yo soy emanuel gonzález y eh, nuevamente vengo a hacer un video sobre omega pro ya que eh, todavía hay gente que sigue creyendo que esto es una empresa real que es una empresa legítima y eh, quiero contarles que eh, vamos eh, vamos a presentar unos unas, unos casos más que tengo aquí preparados para este vídeo y... Sinceramente eh, me decepciona bastante, eh, me pone muy triste saber que después de, del video anterior que hice hablando sobre Omega Pro, todavía hay gente que la defiende, todavía hay gente que está tan engañada, hay gente que le lavaron tanto el cerebro, que sigue pensando que realmente es una empresa que los va a sacar de su situación financiera y que este va a ser el medio con el que van a generar dinero eh, pero hay un dicho popular que dice que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada entonces eh, pues yo lo único que hago es eh, presentar las pruebas, lo que, lo que estaba investigando, lo que he visto de esta compañía ya me escribió gente que está adentro de, inclusive me, me metieron dentro de sus grupos No con el número de teléfono Que aparece en mi En, mi, en este canal Que es ese. Vamos a cambiar la escena un poco Para que ustedes la vean Mi número de teléfono aparece al lado derecho Si ustedes lo están viendo aquí eh, Pero ya estoy dentro De uno de los mayores grupos de Omega Pro eh, Donde están eh, Capacitadores tengo acceso a las charlas de Zooms, eh, tengo acceso a información muy, muy, muy, muy, muy interesante. Y ya tengo preparado otro video. Entonces, de momento eh, vamos a hablar sobre algunas cosas que me parecen interesantes. Por cierto, si no han visto el video anterior, donde eh, doy pruebas, eh, de diversas organizaciones a nivel mundial que están poniendo la alerta de que no entren a esta página porque es una estafa. O sea, si después de usted ver ese, ese video y ver este, usted sigue creyendo que Omega Pro lo va a sacar de su situación financiera, usted realmente está mal. Eh, pero en fin, vamos a comenzar. Eh, el, el video de hoy se trata de hablar un poco sobre algunas tácticas, algunas estrategias que utilizan los, los líderes, la gente que está en puestos más altos en, eh, en este esquema Ponzi. Entonces, la gente que está más arriba lo que utiliza es el postureo, eh, aparentar, eh, querer llamar la atención para ganar credibilidad entre la gente y de esta manera meter a más personas. Entonces, todo este esquema, todo este conjunto de operaciones que ellos hacen, lo que hacen es ir acumulando una bolsa de dinero. Una bolsa de dinero de todos los inversionistas. Sí, sí se le paga como reloj a la gente. Lo dije en el video pasado. Se les va a pagar a la gente. La gente obtiene su dinero y está en su poder. Tomar la decisión si salirse después de que obtuvo la ganancia o volver a reinvertir. La mayoría de los casos, el 90% de los casos, la gente reinvierte. Entonces, esto es un ciclo que nunca se cierra. El dinero que usted mete, lo multiplica, lo gana, lo vuelve a meter a la plataforma, le metes más dinero y ese dinero, eso es una estrategia que utilizan todo este tipo de esquemas Ponzi, para que el dinero nunca salga. O si sale, que sea mínimo. Si alguna persona decide sacarlo, pues li, lo sacó y se salió de la, de la plataforma. Pero el 90% de las personas lo vuelven a reinvertir, lo vuelven a reinvertir, lo vuelven a reinvertir. Entonces, de esta manera, la persona que está más, más arriba es la que está recibiendo todo este dinero. Los CEOs, los dueños de la plataforma. Durante todo el tiempo que dure la plataforma, ellos van acumulando el dinero de todos los inversores. Porque el dinero, el dinero si sale, sale a cuenta gota. Sale muy poquito porque la gente no lo, no, lo, no lo saca, lo vuelve a reinvertir. Y si usted lo saca antes de tiempo, hay penalizaciones. Entonces, todo esto es con el objetivo de que el dinero se mantenga dentro de la plataforma. Y eso es un saco, como les digo, que se va, se va alimentando, va creciendo... Y en el momento que ellos dicen, bueno, ya, no, no podemos seguir pagándole a los inversores, nos vamos. Todo ese dinero queda en la parte de arriba, queda en los, en los que crearon la plataforma. Entonces, eh, estuve investigando un poco, tampoco crean que, que, que investigué mucho. De hecho, eh, de este video va a haber una segunda parte, porque me quedaron muchos por fuera y muchas cosas por investigar. Y gracias a que ya estoy dentro de los grupos de WhatsApp de, de, de Omega Pro, donde están personas muy influyentes, tengo acceso a mucha información. Y, y de hecho, si ustedes tienen alguna información que, que, que crean que se pueda compartir, que, que ustedes vean que es realmente eh, útil, me la pueden mandar a mi número de WhatsApp. Ahí, en to, durante todo el video, en este y en el anterior, está saliendo. Ok. Eh, vamos a, a hablar justamente de lo que les estaba diciendo. El postureo. La, la falsa... La falsa con, generar una falsa confianza ante la gente, haciendo cosas que no son reales. En este caso, vamos a hablar de Andreas sacax Este eh, ese señor... Eh, cada vez que se habla de él se utiliza mucho eh, el hecho de que él apareció en la revista Forbes, en la revista Forbes India entonces un argumento muy típico, muy, muy utilizado eh, por él y la gente que repite las cosas que él dice es que él estuvo eh, en la revista Forbes y que no cualquier persona está en esa revista sino que personas serias, personas con gran capacidad en el mundo de las finanzas pero vamos a ver una cosa Voy a compartirles aquí eh, mi pantallita. Este link ustedes lo van a tener disponible en la descripción para que ustedes lo, lo, lo vean. Ese es el señor del que estamos a, hablando y esa es la página de la revista Forbes. En la que eh, eh, él, él básicamente se habla eh, un artículo completo. Vamos a leer simplemente la primera parte. Vamos a ponerlo en Google Translator para que ustedes lo tengan a mano. Y dice, adentro, la adversidad vive posibilidades solo para que tú elijas cómo nutrirlas. El secreto de la riqueza es simple. Encontrar la manera de brindar mejores soluciones a las personas que la necesitan. Encontrar formas de mejorar su vida diaria con el, secre con el secreto de siempre hacer más. Crecer más, ser más y servir más. El señor Andrea Sacax, ex militar, de Suecia ha estado predicando la misma idea. Comenzó su carrera financiera en el 2014 y hoy es propietario de un banco, una plataforma de negociación de divisas, un exitoso capitalista de riesgo y un conocido filántropo. Ok, si ustedes leen estas palabras, se escucha como que si alguien más hizo un reportaje sobre este señor, como que si lo estuvieron entrevistando y es alguien que está hablando de la carrera de él, pero... Todo el resto de la publicación es como, como hablando en segunda persona o en tercera persona. Como que si alguien más estuviera hablando de todo lo grande que es él, todo lo que ha hecho, todo lo que las inversiones y todo, pero aquí hay algo muy, muy, muy, muy, muy importante. Al final del reportaje, recordemos que estamos aquí en Forbes India, que este es como... Uno de los ganchos que utilizan, decir que aparecieron en Forbes. Pero vean, aquí hay un pequeño disclaimer, o en español sería como una aclaración. Eh, aquí básicamente lo que dice, bueno, vamos a ponérselo para que ustedes lo lean literal también. Lo que dice es que todos los puntos de vista, todas las palabras, todo lo que salió aquí, veanlo, dice. Este disclaimer que sale en la, eh, en la publicación, al pie de la publicación, dice Los puntos de vista, sugerencias y opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los expertos. Ningún periodista de Forbes India participó en la redacción y producción de este artículo. Sin embargo, si ustedes leen el artículo completo se darán cuenta de que eh, se, se lee como en tercera persona, como que si alguien estuviera eh, hablando de todo lo que, lo que él ha hecho, de lo grande que es, todos, todas sus inversiones, cuando en realidad lo que sucede en ese tipo de páginas es que el que tiene dinero puede crear un artículo de sí mismo. O sea, ese señor creó un artículo, él mismo, pagó para aparecer en la revista Forbes y fue publicado. Entonces, el hecho de que digan de que él aparece en la revista Forbes y que por eso eh, es una persona legítima, eh, pues ya vimos que no es cierto. Es simplemente el que tiene más dinero hace el mejor marketing posible. Ahora, vamos a hablar también, hay una persona llamada José Coronado que están dentro de eh, de la empresa ya lo conocerán, dentro de Omega Pro ya conocerán a José Coronado. Y esa es una persona que lleva años de estar brincando de plataforma en plataforma. Eh, se mete en una plataforma, la, la le hace marketing, la promociona, eh, da capacitaciones y todo este tipo de, de, de acciones que se llevan en este tipo de plataformas. Y lo que termina haciendo es que cuando la plataforma ya no es sustentable, brinca a la siguiente. Y esto es muy común entre todas estas personas que vienen metidas en este tipo de plataformas, que las promocionan, brincan a la siguiente. Eh, de hecho, muchos de los de los líderes, que se les decía así, de la gente que estuvo en Pietra Verde, ya están buscando una segunda plataforma para, para ellos estar ahí aún sabiendo de que esas, ese tipo de compañías son, son fraudulentas o no son muy claras a la hora de presentar pruebas reales de que realmente tienen una inversión sostenible. Eh, entonces, José Coronado lo que hace es que termina una plataforma desde su principio hasta su fin, a veces son dos, a veces son tres, a veces son cuatro o cinco años que duran esas plataformas, y brinca la siguiente: esa persona eh, estuvo en todas esas plataformas hasta su punto de quiebre y estuvo involucrado en plataformas como FX Trading, F2 Trading, Hash Finder, BNB Profile, World Green Leaf y muchas otras más. Si ustedes buscan en Google todas estas plataformas, ya están muertas, ya llegaron a su punto de quiebre, se dieron en bancarrota. Y pues, ya básicamente no existen. Eh, y ahora está en Omega Pro. Entonces, eh, si seguimos un patrón, si unimos la información del video anterior con esta, vemos que invertir en Omega Pro es muy, pero muy, pero muy peligroso. Entonces, eh, la mayoría de personas que están aquí ya han estado eh, en diversas plataformas. Y créanme que cuando termine Omega Pro, ¿Qué va a pasar? Estas, fe Estas tipos de plataformas tienen fecha de caducidad y en el video anterior hablé de un año. El video lo grabé en enero y sostengo mi palabra y creo que eh, va a durar más o menos un año, si no es que menos. Un añito más y esa plataforma se va. Cuando esa plata esta plataforma caduque, su tiempo de vida llegue a su fin... Lo que va a pasar es que muchas de esas personas que estaban dentro van a buscar una siguiente plataforma. Y ahí es donde van a volver. ¿Por qué? Porque la gente que está acostumbrada al dinero fácil, a meter personas a este tipo de plataformas y ganar dinero por eso, no saben hacer otra cosa más en la vida. Muchas veces son personas que se acostumbraron al dinero fácil y es lo único que saben hacer en la vida. Entonces están obligados a seguir haciendo ese tipo de estafas para seguir manteniendo su estilo de vida. Pero así es como sucede, así es como se trabaja por lo general en este tipo de plataformas. Ahora vamos a hablar de Dilawar Science, uno de los CEO de Omega Pro, el cual formó parte de la estafa llamada Omniatech, plataforma de inversiones que te aseguraba una alta rentabilidad por medio de un negocio de criptografía por medio de inteligencia artificial similar a Omega Pro. O sea, vean que ni siquiera eh, el, el, el tipo de, de, de justificar los ingresos cambia, simplemente sigue siendo lo mismo con otro nombre. Omnia Pro entró en proceso de bancarrota el 6 de junio del 2019 y básicamente va a ser lo mismo que va a pasar con Omega Pro. Entonces, si ya todas estas personas tienen antecedentes de que han estado en plataformas anteriores, las cuales han... Han llegado a la quiebra y ahorita están en Omega Pro. O sea, no hay de dónde eh, inventarse cosas. Si, es, si tiene orejas largas, si tiene cola de conejo, si tiene pata de conejo, si tiene ojos de conejo, probablemente es un conejo. Entonces, si todo esto se sigue repitiendo una y otra vez, una y otra vez, Omega Pro no va a ser la excepción. Ahora vamos a hablar de Robert Belge. Esa persona también estuvo involucrada en la estafa antes mencionada Omniatec. Él junto con sign tienen prohibido el ingreso a la India debido a que por medio de estas estafas le robaron millones a la gente. Mike Kiefer involucrado también en Ucitec, la cual... Según su abandonado sitio de LinkedIn, dice que UCITEC es, o más bien, era, la mejor manera de, de operar con Bitcoin. Hemos desarrollado la primera plataforma de operaciones autorizada del mundo para la criptografía de Bitcoin. Y hasta, las y hasta los operadores más expertos están celosos de nuestros resultados. ¿Dónde han escuchado ustedes anteriormente esto? Y no es necesario decirlo que esta plataforma ya no existe. Y... Se fueron y se robaron el dinero de miles de personas que estaban invirtiendo en este tipo de plataformas. Entonces, gente, eh, pudimos ver un poquito sobre la, la gente que está metida en, en, en este tipo de, de plataformas. Todos tienen un historial, todos son gente que están eh, acostumbradas a robarle a la gente, a mentir. Gente que te dice en la cara que no es una estafa porque están tan acostumbrados que mienten tan fácilmente porque lo han hecho miles de veces anteriormente entonces, si usted quiere seguir invirtiendo su dinero en este tipo de plataformas hágalo con responsabilidad, hágalo sabiendo que eh, en cualquier momento se va a caer eh, y pues, les recuerdo que si quieren seguir al tanto de toda esa investigación que se va haciendo de Omega Pro pueden suscribirse a este canal, activar las notificaciones y eh, si no han visto el video anterior, véanlo porque también doy información bastante importante. Y voy a seguir haciendo videos porque tengo mucha, mucha, mucha información sobre esta plataforma y sobre otra que también estoy investigando. Entonces eh, espero que les haya sido útil esta información que les di y nos vemos hasta la próxima. Chao.